Eh, es una bebida alcohólica que se encuentra en el juego Estos son básicamente consumibles que se consiguen en Halloween Y esto es un juguete que también se consigue Para hacer el farmeo de forma eficiente y que estar en grupo Se puede hacer solo al visitar esta parte del mapa Sin embargo, quiero hacer una aclaración con respecto a este video No solamente voy a estar explicando este farmeo Sino todos los farmeos relacionados con Halloween Porque como saben, Halloween es un evento que tenemos en, en octubre no es un evento que tenemos que duraría aproximadamente unas 2-3 semanas. Ahí podemos ir farmeando caramelos, que es la moneda del evento, los cuales se pueden intercambiar ya sea en, en, en Orgrimar. Si mal no recuerdo, también en Ventormenta y Entrañas. Si ¿sí? hay maneras de llegar a entrañas, en el caso, entonces en el entrañas eh, viejo. No, eso uno puede hablar con Sidormis y lo ve completamente destruido. Es aquí donde tranquilamente podremos conseguir. Eh, cosas, en este caso conseguiremos una mascota llamada Naxi Que sería lo más caro que podemos conseguir en el evento Relacionado con artículos que solo se consiguen en el mismo Y en segundo punto tenemos el farmeo de esta zona ¿no? Estamos en esta parte del mapa de Valle Sombra Luna Si no saben cómo llegar, recordar que tienen un portal En la sala de portales de, de Orgrim, en Tormenta Y venir volando a esta parte Aquí tenemos que derrotar a todos los enemigos Que parezcan... Eh, Esqueletos y también que aparezcan calabazas Estas calabazas también son enemigos Tenemos que derrotar absolutamente todo Entre más enemigos derrotemos mayor chance de que caigan los juguetes Pero aparte pueden caer trasmo Ítems bastante caros que podemos farmear durante el evento Aunque bueno en sí pueden caer en cualquier zona de Warlords of Draenor pero debido a que aquí aparecen muchos enemigos es que también tomamos ventaja y los farmeamos mientras pues hacemos la actividad eh, de conseguir los juguetes. Ahora consejos para hacer oro en este evento sería farmear las mascotas, los juguetes y las trasmo e intentarlas vender cuando acabe el evento. Como dije durará hasta noviembre pero durante todo este tiempo los precios solo van a bajar. ¿Por qué baja? Porque hay un montón en subasta. Cuando es que verdaderamente son caros o vale la pena, cuando el evento acaba, cuando ya no se pueden conseguir, cuando un ítem escasea, es ahí donde vale la pena farmearlo de nada sirve farmearlo eh, cuando todo el mundo eh, lo puede también vender o sea no vale la pena venderlo pero sí al menos guardarlo y sacar un beneficio más adelante, en una hora esto es lo que yo pude sacar o más bien en aproximadamente 35 minutos porque tuvimos muy poco tiempo en el directo que se hizo y de media valen unos 8k, se pueden vender mucho más caro pero dependiendo de ti así que al menos eso sería lo más relevante con respecto a la mascota que les había comentado que se consigue en entrañas o se puede también conseguir en, en en tormenta eh, nosotros les recomiendo usar un addon, si ¿sí? el addon se llama eh, handy notes ¿sí? el handy notes te va a ayudar eh, para poder encontrar rápidamente los caramelos por el mapa ahora como pueden ver yo tengo la extensión del festival lunar que es un evento que pasó hace ya varios meses, al igual que el handy notes con el festival lunar tienes un, eh, una extensión especial para el evento de halloween así que tú tienes que usar Curse, descargar handy notes y descargar handy notes en halloween no de esta forma estaría funcionando si no sabes cómo descargar el addon pues simplemente utilizamos como dije la extensión de esta de esta cosa de acá no del curso que les había dicho entonces aquí simplemente en buscar más addons ponemos handy notes y buscamos, ¿no? Buscamos, eh, en este caso necesitamos el de Halloween Así que vamos buscando hasta que diga uno Que diga más o menos este Halloween Y ese sería el que vamos a estar utilizando ¿no? Simplemente es de encontrar, creo que es este El Halloween eh, entonces En todo caso vamos a instalarlo Y ya simplemente con esto vamos a tener De forma bastante sencilla La ubicación de los eh, caramelos, ¿no? Eh, que es la moneda del evento Y así los podremos conseguir de manera mucho más sencilla Además de hacer las misiones Además de conseguirnos los diferentes artículos Aquí tienen un montón de addons De hecho estamos compartiendo todos los handy notes que existen Para que ustedes puedan de todas maneras eh, implementarlos ¿no? En el momento que ustedes consideren eh, necesario Reseteamos simplemente para que ustedes vean cómo funciona el, el addon si sí, le damos a recargar y de esta forma nosotros podremos ya tener acceso a los nodos no a los diferentes puntos que en sí son en las zonas de descanso en donde están estos caramelos así poder sacar también la mascota en cuestión así que bueno ese sería el video en esta ocasión si algo no queda claro me van preguntando ¿sí? pero al menos creo que eso sería lo más eh, relevante Estén atentos. A ver, un momento, vamos a activar también el otro lado. Creo que si no se activa el handy no estaría funcionando. Un disculpe. Eh, para que al menos lo vayan viendo. Activemos nos halo, end y ahora sí le damos a recargar. Pero bueno, un pequeño fallo. Les pido disculpas. Pero en todo caso, al menos para que ustedes den una idea de cómo funciona. Como dije, el handy nos sirve para poder tener un mayor vistazo de todos los eventos. Así que utilízalo como creas mejor. Si quieres hacer el farameo de mundo más óptimo, hazlo en grupo. Si ¿sí? hazlo en grupo para que sea más conveniente para para todos de acuerdo al menos es mi consejo que lo hagas en grupo si es que quieres sacarle el máximo beneficio obtener los caramelos se puede hacer solo lo puedes hacer con cada pj e intercambiarlos como dije en la zona de entraña si eres un horda así que bueno así ese sería el vídeo muchas gracias nos vemos en otra ocasión ¡Chum!